Thunder, esta vez empezamos con un escenario como es Carpatos, donde me parece que es la primera vez, el primer vídeo de que vamos a ver este escenario, bueno, por lo menos aquí en mi canal. Bueno, Vamos a empezar con los tanques alemanes Quiero avanzar en la investigación para conseguir el Rajpab en ese 90 Así que vamos a dedicarle tiempo a los tanques alemanes Empezamos con el Leopard 1 Bueno, salimos desde el sur Solo hay una zona, como no veis Podemos intentar atacarla eh, desde el flanco derecho de esta zona por este pasillo de rocas y todavía mmm, bueno, no, sé, no hemos encontrado a nadie eh, entonces, a unos pocos metros empezaremos a, a, a encontrar nuestros nuevos enemigos prácticamente ha tomado el mismo derrotero que yo bueno estamos aquí ya uno ya ha visto por ahí uno uh, otro oh, leopard la zona A bueno, está bastante vale, un compañero ahí, el Panther que avanza hacia el flanco donde ya vemos ahí un carro medio vale, compañeros a ver a este estereopar vamos a ah, di, Ay, pero eh, vaya hombre tendría que haber destrozado Ay, que vamos a intentar otra vez a ver qué hace más se va, se va se escapa se escapó bueno, y ese 4M. Oh. Mi compañero acaba de caer, eso significa que ese flanco, ahora mismo. Tengo un compañero más ahí, un M60 que avanza. Ah, no veo nada con estos matorrales. yo más matorrales venga ya se está saliendo Ese Franco lo tengo cubierto cuidado ¡Ah! T29 ha sido más rápido que yo que estaba muy expuesto ahí en esa zona bueno vamos a salir con el mouse tenía yo ganas de jugar con el mouse es un monstruo <risa> tremendo lento pero es una bestia venga vamos ahí arriba otro leopardo vamos a asomar la cara por aquí a ver qué es lo que pasa es que, es que es lentísimo es que es enorme vamos a ajustar más o menos esa distancia que es la vagón, que he observado antes hay 560 más o menos que de 44 100 son 1400 Tanques ahí, ahí, ahí, justo ahí, desde esa zona. ¿eh? Desde ese alto ¿eh? se suelen colocar también los enemigos. Bueno, los enemigos gobernar, también en ese alto es un buen sitio para el misil que sale volando. ahí, pasó un misil. Ese leopardo por aquí que nos dispara a nosotros. A si desde otros desde otra parte, podemos hacer tener un blanco más claro. Me veo difícil. Voy de ahí arriba a la izquierda, vamos a ver. Ay, se caza carros. Venga, necesito más ángulo, ángulo, ángulo. Venga, vamos, venga. Ahora ve, asómate, bonito. ahí estupendo. Es mortal. Venga, vamos. ahora eh, a esperar la recarga. Está abajo y marcha atrás. Es más rápido por matar al enemigo no sé aquí seguramente al leopardo que antes listo para disparar a ver por dónde salimos esta partida está igualada venga ¿Parece que va bien la cosa parece venga subimos a ver que nos encontramos con los arbolitos delante Mira, vamos a ir cuánto fastidian estos arbolitos No veo nada por aquí no tengo prácticamente a nadie a tiro más vale salir ya a campo abierto o por lo menos a una zona más clara bueno, están capturando la zona ah. solo hay un carro medio nuestro está solo y como, no, y como alguien no le apoye no avancemos no creo que dure mucho nueve, nueve venga tomado una vaya vale, han tomado la zona ya no de batalla aérea cayó mi compañero venga caza bombardero bombardero perdón Tengo detrás a ver si me protegen mis compañeros nada no me protegen es imposible que llegue no puedo llegar tiempo ni a asomarme ah, hubiera sido vital este bombardero hubiera llegado ah. ya parece que avanza el enemigo hecho con la zona de allá arriba vamos a ver este tipo de que lo tengo. A verlo claro tiger venga vamos a salir les van a dar por todos lados lo que le eche vaya vale, un avión eso es el mayor problema los aviones lo he dicho en vídeos anteriores que un ataque de un bombardero eso no lo a nadie ahí están ahí va. vamos a ver taller ya, me dispararon y ahí. ¿Qué quieres hacerme cosquillas? ¡Buah, bomba, vamos. Esas esa bombas vienen por mí. Pero por lo menos lo van a intentar. un pacto un proyectil. Otro impacto Las bombas han caído cerca, venga, mira. No, no puedo, me ha disparado, me ha cortado hombre vamos a por el 150 ¿sale? está echando huevo el tío impacto <risas> ametralladora yo sigo recargando ese es el problema vaya con el segundo cañón el de 75, 75 minutos mm, creo que es el que lleva venga, para venga vamos a ver vamos ahí va ah, fallado el tío sigue vivo es que no, el le Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, bombas, bombas. Tengo a 180 metros. Venga, se están animando todos. Venga, tú también te animas. pacto, venga. Dos, tres enemigos, venga, vamos. No me canso. Aquí estoy, venía por mí. Ese Tiger está peleón. pero no, no me, de lleno. Es que me está tocando un poco las narices venga vamos ahora, este, venga bonito, ahí está, te caíste y este también, T29, posiblemente, pero es que me mató antes bueno, eso está perdido, mantosa por mí madre mía, solamente hay, hay un antiaéreo y yo venga, un Ferdinand, el Tiger sigue ahí, dando la lata fallado ese tiro no, no le he dado sí, sí le he dado pero el golpe final el final de la partida pero la hemos perdido me he quedado solo <ríe> bueno, tercero en el equipo 12.643 evidentemente ninguna zona conquistada y dos objetivos correctos destruidos bueno, fin de la partida en Cárpatos no se ha podido ganar, pero bueno, ha estado entretenida. Nos vemos en el siguiente vídeo, chacales. Un saludo. Un saludo. a todos, chacales, bienvenidos a nuevo escenario. Esta vez conquista el Sinaí. Solo una zona, la zona A. Salimos desde el sur. Es un escenario que la verdad me gusta bastante. Venga, salimos desde esta parte. Tal vez tanques rusos. T44. Necesito un tanque rápido que llegue a la zona A. Y vamos a ver, voy rápido hacia la zona A. Os lo digo a los compañeros. A ver si me acompañan. Dos, uno. Adelante. Vamos, otra pastilla. Venga, a ver si se animan. intentando tocar en el obstáculo no nos frene el avance venga vamos rápido hacia arriba hacia esa loma bueno, se ha el número 3 pues si lo encuentro ya en la misma zona algún enemigo y ese tipo de proyectiles más fáciles sobre todo para para para blindajes inclinados sobre todo y con tantos tanques de enemigos que estén más cercanos vamos para allá número 2 por si acaso toma, ¡Ja, ja! qué calla madre mía esto me pasa una vez esto me pasa solo una vez en la vida zona conquistada conquistando zona venga con galas de humo sino lo verlo dispararle y madre mía que está la lotería esta semana venga este tío tiene 340 metros está por detrás de la loma t54a también están por detrás de la lona de la loma perdón zona capturada perfecto se me están echando encima aquí no viene nadie estoy yo solo estupendo como siempre ahí están a punto de salir dos dos madre mía Ay, oh, impacto gracias Estoy solo otra vez. Ay, no, puedo, no puedo tirar otra venga la de humo. Está todavía recargando. Venga, que alguien me apoye, hombre. Otra vez me han dejado solo. Venga, vamos a eva. Ah, Objetivo intacto. Venga, ya está, ya está. Y 54 me ha tenido su merced. Solito. De nuevo. Venga, ahora llega un tanque pesado. Venga. Vale, ahora llega un tanque pesado. Así no se puede. Venga, seguimos con el objeto. Estoy harta algunas veces de bajarme tanto y que la gente se quede atrás. ¿Y esto qué es 750 metros. Ah, si se asoma un poco más, pues le puedo acertar. Pero ahora mismo está justo detrás de esa roca. Venga. He disparado por disparar esa <risa> o sea, pobre casita de breo acaba de caer, acabo de tirar 750 aproximadamente estaba Venga. no sé si va a coger por detrás de esa colina Venga, tengo que acercarme un poco más si quiero ver algún enemigo Vaya, oh, me acaban de disparar no sé ni quién ha sido vamos a reparar aquí Venga, vamos a reparar Se me había quedado el conductor dormido la zona perdiéndola estupendo y todos ahí mirando oh. un carro medio en la zona y todos alrededor bueno parece vamos avanzando por los flancos a ver si de esa manera venga vamos a atacar la zona hombre venga un avión que va para allá a ver qué es lo que hace la zona a se está perdiendo ese, ese carro enemigo que estaba ahí acaba de alejarse de la zona a. no lo entiendo Puede, pudiera ser que se esté cubriendo claro, directamente de esos compañeros que están subiendo pero ha dejado de tomar la zona se ha interrumpido bueno, me he subido a un avión. <risa> Otra vez, le he dado al 8. Venga, estoy, todos, estoy marcando todos los blancos. Todos los, todos los tanques enemigos los estoy marcando. Venga, vamos a intentar a ver por cuál vamos. Venga, T-62 a por ese. Venga, misiles, misiles, misiles, misiles. misiles. Ah. Ese era el tanque medio. Está ahí escondido. Que no me lo sabía, no tengo este practicar más, ¿no? ¿eh? A, a ver si desde aquí lo puedo. Ojo, ojo, donde es el allí también. Bien, amigos. Ese, ese ha caído ya. Pero aquí tengo un y ah, IS, IS A, ah, IS2. Debió dar, dar a la arena, a la arena, a la arena. Oh, venga, otro carro medio está tomando la zona. A ver, a ver, a ver. Por aquí hay varios. que se asoman enemigo, cuidado con ese. Oh, vamos a ver. Oh, ese me ha matado. Justo es el que apuntaba. Bueno, le he dado en el cañón. Pero él me ha matado. <risa> venga, por cual vamos. Venga, 354. Venga por este, por el, el T54 modelo de 1951, ¿no? Venga, vamos al ataque. Venga, falta la puntilla. Venga, vamos a atacar la zona, muchachos. Venga, toda pastilla. Gracias por hacerme caso. <ríe> que se hace muy bien, hay que animar a las tropas venga una renga de vez en cuando venga vamos ahora es que estoy llegando rápido venga vamos a disparar el salientito cada uno se le suele contar vamos a por la zona, ya es a lo que vamos vamos a por este flanco, hay dos carros medios y un cazacarros Así logro situarme en el alto de esa colina, en un buen sitio, o por aquí puedo tener aquí un, un buen lugar para disparar Jack Tiger 260 metros, me acaba de marcar, me ha visto carro medio por allí vamos por abajo vamos a, a, ir a flanquear por esta roca es ese otro carro medio a ver a ver a ver está distraído está distraído a ver, vamos a por él madre mía por ningún lado no le veo sitio de penetración vamos a intentarlo por ahí bueno ayuda por vallar al enemigo pero estaba justo en ese perfil de ángulo en el que no le podía penetrar por ninguna parte bueno, estupendo, esto se está ganando, esta partida va genial venga el jefe de osuma Gatch, tirando por ahí, esto está ganado bueno, hay una pastilla que parece que le vamos a perder, qué manera de darle la vuelta en esa nube, listo misión cumplida Estado mal, parecía que se perdía. 44.000. Bueno, decir tiene que esta partida, eh, justo al empezar hoy, al iniciar la cuenta hoy, me salió un impulsor de 150% de leones de plata, así que por ello, <ríe> esos 44.598 leones son la recompensa de hoy porque con una zona capturada y un objetivo de esté destruido aunque la actividad haya sido del ahí lo veis, el 83% evidentemente ese impulsor pues da bastante <ríe> Unidad bueno, investigada el T-72A que es la parte que estoy investigando de los tanques rusos porque como ya sabéis estoy ahora más centrado en investigar, eh, avanzar en la investigación de los tanques alemanes para el Rackpagen 90 que tengo ganas de pilotarlo una excelente partida, muy bien. Victoria en Sinaí. Y vamos a pasar a la siguiente. Nos vemos en un rato. Hasta ahora, compañeros. Adiós. Un saludo a todos, chacales. Nueva partida en escenario de Normandía. En Normandía, vamos esta vez con los tanques rusos es uno de mis escenarios favoritos bueno, se está cargando el escenario ahí estamos Nos salimos siempre desde aquí desde esta zona, siempre intentando a la zona A, capturar los puntos y después directamente atacar la zona B en mi estrategia normalmente ir a por la zona C es un suicidio pues tardaré mucho en llegar y te expones mucho 3, 3 4. Con el bichito vamos para allá La pastillar saliendo rápido en segunda sorteando los árboles Venga, y una vez que lo libremos a toda velocidad cuesta abajo aprovechando la inercia vamos a por la zona el jefe al lado bueno, parece ser que voy a llegar el primero estupendo bueno, quedamos aquí y conquistando la zona ah ya me preparo justo para salir en cuanto tenga los puntos tomados ya bueno, con activada venga no, perdón déjame salir vamos no, para allá, no se 60 sí, sí. vamos para allá a ver que nos encontramos la zona C la han tomado ellos, nosotros la A ¿no? parece que nosotros llevamos ventaja la zona B bueno no ahora mismo no ahora mismo tenemos un tanque medio que está prácticamente metido en la zona B venga, vamos por esta calle oh, vale, vaya rape. <risa> venga no veo nada por Dios con tanto humo eh, ese ha un disparo a no ver sé si por aquí puedo cruzar bueno, me acabo de quedar atascado me están disparando de aquí, ah, me acaba de comer una casa, pensé que estaba en la esquina más lejos Mira, vamos a darnos la vuelta, Vámonos de aquí, cuidado, mía, si no me han matado ya es porque no han querido ¡Qué disparate, venga venga, estoy ahora mismo, vamos en una posición Madre mía, qué suerte, cuidado con ese de la loma alta de arriba por si acaso, venga, disparo. Venga, vamos para allá. La zona B. ¿Ve? Todavía no captura nadie. Pues venga, vamos al lío. Para eso estoy aquí. Venga. Ahí está. Los primeros compañeros, venga. La de humo, vamos a camuflarnos. A barrer un poco por aquí, no veo nada, como aparece algún enemigo mi tanque no es el T64, como otras veces en de los guillos justamente en esta posición es donde tomar la zona. A ver quién sale por aquí. Venga, compañeros, así si se motivan, vamos avanzando. Venga, venga, que vamos a la iniciativa. Vale, una bombita me acaba de sacar la duda, venga, vamos reparando rápido aquí dos compañeros más vamos preparando vamos preparando este avanza este t34 este se pone justo el cañón delante no veo nada tío como aparezca alguien nos van a freír oh, misil ha, ha pasado un misil por ahí estamos todos en espera nadie está pendiente a esa calle nadie oh Madre mía, ¡Oh! ¡Ah! el único que miraba para la calle, el único que dispara, será posible. Bueno, T-54, el que me ha matado, pues un T-54 es el que va a entrar a en la fiesta. Venga, vamos con mi T-54 de 1951. Me arrancando, vamos rápido. Oh, en la loma alta hay varios, varios enemigos. Disparo. ¡Buah! ¡Qué cerca ha pasado eso! ¡Vaya! ¡Buah! Ese me ha dado de lleno. Justo me he quedado detrás de las casas. Venga, vamos a bueno, Ahí detrás que tengo M40 ahí. A ver, a ver, a ver. Distancia: 650, 700. Venga, venga, venga, venga. venga. ¡Bomba! ¡Qué caña! Eso ha sido una chorra tremenda. Bueno, importancia de las bombas de pues acaba, Lo acabáis de ver. Justo desde la loma alta me acertó uno movimiento. La verdad es que ha tenido mucho mérito. Vaya, vale, no acierto. Un buen disparo. Pero no me llevó a destruir, Me ha dejado tocado. Justo me camuflé. Y aprovechando la circunstancia, ese M60 me lo acaba de limpiar. Estupendo. Este. Venga, otro en la loma alta, vamos avanzando por esa calle, venga están cayendo como moscas, venga vamos avanzando, muy bien, muy bien Uah, otro derrape venga están ahí, ahí están mis compañeros, venga, bombitas, bombitas ahí vamos a no una fiesta a ver, a ver, a ver. De la loma también de la zona C están bajando unos tanques que no quiero flanquear por la parte derecha. Estos avanzan por ahí. Venga, me voy a ir por esa loma. Guau, destruido. Eso ha sido el ataque de artillería. Estupendo, madre mía. Del ataque de artillería le acaba de caer la piedra a uno encima y justo lo ha destruido. Pocas veces pasa eso, pero bueno, estupendo. tengo uno justo ahí, perfecto, se encargado. han cargado, ese avión que pasa por encima, nada, venga están todos justo en ese flanco, el flanco izquierdo en ese ángulo, venga están todos ahí, cuatro, cuatro enemigos ahí, venga vamos al lío, venga, Nos cubrimos con estos tanques, con estas chatarras, venga, ese, ese, ese. Ah, M46, impacto nos apartamos de aquí de vez en cuando hay que ayudarse estas tarjetas estas para que para eso están yo disparo ese 89 avión venga vamos a probar que están lejos, tengo los compañeros cerca puede ser, venga, tres segundos 2, 1 bueno, estupendo, no tengo nadie venga, vamos a intentar que este sea un bombardeo eficaz, venga, ahí están venga, vamos a por este empezamos a regar, venga, pim, ping, pim, ping, pim, ping, pim ahí está. venga, ahí van las bombas eso acojona. Todo el mundo me dispara. No pasa nada. Yo voy ya picado para el, para el suelo. Mira, impacto, impacto, impacto. Estupendo. Eso hace daño. Y ha ayuda mucho. Venga, la zona acera están capturando los compañeros. Muy bien, estupendo. Venga, disparo por ahí. Venga, vamos. Esto se está ganando. Muy bien. Estamos haciendo, estamos haciendo genial. Vamos. Venga, ahora nos cubrimos aquí. En este... Vale, cuidado, tiger. Tiger, tiger. 300, 300. Ha subido la loma. A ver por dónde sales. Por aquí, por aquí. Estás asomando. Que venga, hombre. Ahí, ahí, ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. A ver, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Qué caña! Estupendo. ¡Buah! ¡Qué bueno! Venga, vamos a tirar bombas por ahí. Genial, genial, genial. Muy bien, muy bien. El T-54 se porta de lujo. Venga, va a por ahí. Compañía dispara. Impacto. Esas bombas. Ahí están. Han ayudado a matar enemigos. Venga, vamos ahora a colocarlo justo detrás de este. Otro Tiger. Impacto. Pero por lo menos lo he tocado. Venga, esto se ha ganado ya. Ah, se escapó, se escapó. Sí, sí, se ha ido, se ha ido. nadie más, sí, un M55, venga, vamos a darle caña a este, nos mata ¡Oh! madre mía, acabé, acabé muriendo en una partida con este tanque, y me estaba saliendo de lujo número 7, 20.000, 462 y 3 objetivos terrestres destruidos, una zona capturada estupendo qué buena partida la pena haya sido morir al final <risa> bueno estupenda normandía es un escenario que siempre nos trae suerte estupendo bueno chacales espero que os haya gustado el vídeo de hoy acordaros de suscribiros si os gustan mis vídeos a la campanita así os, van a, os llegarán los vídeos que vaya subiendo y darle like por favor y no se os olvide comentar cualquier consejo ayuda trucos cualquier recomendación todo será bienvenido bueno sin más me despido chacales hasta la próxima chao